El objetivo general de nuestro laboratorio es observar e investigar el movimiento de los animales. Nos estamos centrando en los cuadrúpedos o animales de cuatro patas y tratamos de entender cómo se mueven en su entorno y en la naturaleza para que podamos tener una buena base para que luego lo apliquemos a nuestros trabajos que hacemos de ingeniería. Tomamos como ejemplo al jepardo, que es el animal de cuatro patas más veloz del mundo, tiene elegancia al corte y nos gustaría hacer que nuestro robot fuese muy rápido y se asemejase mucho más a él, con movimientos más parecidos y reales. Actualmente nuestro robot Gepardo alcanza hasta 10 km por hora y es capaz de saltar un obstáculo por encima de 33 centímetros en el caso en que se lo encontrase en su camino. Actualmente vemos que robots construidos hasta la fecha el movimiento de sus patas están accionadas por combustión interna, motores y transmisiones hidráulicas siendo muy ruidosos, pesados y poco eficientes. Un error muy común de la competencia es que cree que los motores de combustión y el sistema hidráulico es la única manera de hacer mover las extremidades del robot y al mismo tiempo que soporten su peso. Otro error es que se cree que los motores eléctricos tienen poca autonomía, por lo que con nuestro robot demostramos por primera vez que pueden de correr y saltar salvando los obstáculos que se encuentre en su camino. Con el fin de construir un robot dinámico, tuvimos que empezar a diseñarlo desde cero. Construimos los motores y sistemas y los algoritmos de control. Otros proyectos científicos en que la tecnología robótica que se emplea se centra en controlar el movimiento estático sobre el mismo robot. Creo que es un reto muy emocionante donde podamos conseguir que los robots pueden ser más dinámicos y eficientes en los movimientos de sus extremidades. Suscríbanse al canal, del pulgar arriba y hasta el próximo vídeo.